mirado la apertura, pues empezaríamos a las 10, que ahora mismo ya, pues con la siguiente que viene ahí puesto, el expolio de la inmatriculación en el Estado español. Presente y Modera, Asunción Vía Verde, de la Junta Directiva de Europa Laica y ponente Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la plataforma Recuperando y Miguel Santiago, presidente de la plataforma Mezquita. Eh, tenemos un tiempo a las diez y cuarto eh, por una propuesta que salió de, a las diez, perdona, a las once y cuarto se ha hecho un llamamiento a la prensa porque vamos a hacer una concentración prevista para reivindicando un poco y denunciando el expolio y las inmatriculaciones que está haciendo la Iglesia. Con que sin nada más, no pararme más, eh, doy paso a la siguiente mesa, ¿vale? días. Yo soy Asunción Villaverde, Antonio me ha dejado la, la última frase en todo lo alto, con lo cual a mí me va a resultar difícil igualarle, pero bueno, también podemos decir como nuestra mesa es eh, tratar sobre, cómo veis ahí, el espolio de las inmatriculaciones en España, que ahora mismo la Iglesia Católica se ha convertido en so Iglesia Católica Sociedad Anónima, como dice el, el título de el, eh, nuestro querido periodista eh, Ángel Munarriz. Eh, a mí me ha tocado la difícil tarea de presentar a dos ilustres cordobeses en su tierra, con lo cual voy a, a dar unas pequeñas pinceladas de su biografía para quienes no les conozcáis, porque ya os digo que tiene una biografía extensísima, yo voy a hacer, lo voy a hacer brevemente y, y les doy paso enseguida para que nos deleiten con sus explicaciones. Eh, Antonio Manuel Rodríguez, natural de Almodóvar del Río, de, de lo que le gusta presumir, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y patrono de la Fundación Blas Infante. Pero este polifacético profesor y conocido activista es también conferenciante, colaborador de medios de comunicación, músico, escritor de varios libros y autor de diferentes ensayos, además de un estudioso, creo que por vocación, de la cultura andalusí. Pero vamos a centrarlo en lo que nos concierne hoy, que Antonio Manuel es un ferviente defensor del patrimonio cultural que le llevó a fundar la Plataforma en Defensa de la Mezquita de Córdoba, que se llama Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos. Nos conocimos en la creación en Pamplona de la Coordinadora Estatal para la Recuperación de los Bienes Inmatriculados por la Iglesia Católica, llamada Recuperando, de la que es portavoz y asesor jurídico. Podría añadir también que es poeta, pero os dejo que lo comprobéis por vosotros mismos cuando empiece a hablar. Y le voy a dar paso ya para que, para que hable y así nosotros aprendemos un poco de sus conocimientos. Buenos días a todas y todos. Para mí, permítame que comience así, es una inmensa alegría compartir mesa con Asun y con mi hermano del alma, Miguel, con el que formamos el núcleo fundacional de la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todas y Todos y que ha tenido un recorrido esencial, entiendo, en la, en la lucha porque se conozca el expolio de las inmatriculaciones en España porque, sin lugar a dudas, ha habido, hay y seguirá habiendo, movilizaciones muy importantes para visualizar el mayor escándalo inmobiliario de nuestra historia, pero creo que convendrán conmigo en que fue eh, la revelación de la inmatriculación de la mezquita y la generación de un movimiento ciudadano, con un respaldo, como explicará eh, pormenorizadamente Miguel, de casi medio millón de personas y, y aparecer prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo, lo que hizo que se conociera y hoy el tema de las inmatriculaciones sea, como creo que es, una cuestión de Estado. Pero también me da muchísima alegría veros a vosotros y a vosotros, a muchos ya os conozco y me da mucha, de verdad, mucha emoción volveros a encontrar que estéis en esta ciudad, que es mi ciudad, que es Córdoba, porque Córdoba, que como sabéis fue luz, mira mira Córdoba que fue luz, también es sombra. Y Córdoba eh, es, la, es la ciudad más rebelde, pero también la más sumisa. Y Córdoba es la de la margen derecha y es la de la margen izquierda del Guadalquivir. Y esa sensación contradictoria de lo que ha sido y es Córdoba es un poco lo que yo siento en relación a lo que ha ocurrido con la cuestión de las inmatriculaciones, tanto como ciudadano como jurista. Como ciudadano me siento... Realmente feliz y dichoso porque haya existido una movilización tan importante. Pero también me siento enormemente frustrado, especialmente con la clase jurídica y con la clase política, porque no se ha hecho prácticamente nada, salvo contadísimas excepciones. Si no es por el movimiento ciudadano, este escándalo no se hubiera conocido. No hubiera sido portada del New York Times, del Washington Post, de Le Monde, de Liberación... Y, sin embargo, a pesar de la movilización ciudadana, este escándalo es enormemente desconocido en España. Todavía. Si no es por la movilización ciudadana, no hubiéramos conseguido un hito tan importante como la aprobación de una PNL en el Congreso, que es reveladora de que existía una mayoría parlamentaria laica y de izquierda. Lo voy a repetir porque son estas evidencias que no se ven. La aprobación de la PNL antes de la moción de censura a Rajoy reveló que existía esa mayoría política que no es más que trasunto de una mayoría social. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la cobardía general de los cargos públicos, la cobardía general de la clase jurídica, cuando me refiero a la clase jurídica me refiero a los profesores de universidad, me refiero a los jueces, me refiero a los notarios, me refiero a los registradores, la cobardía en general de la clase política, especialmente la de la izquierda en España, me ha provocado, y creo que a muchos de nosotros y nosotras, una enorme frustración. Porque es cierto, como recordaba Alba, que aquí en Córdoba iniciamos la movilización y lo primero que hicimos fue llevar el nudo del problema, es decir, arrancar de raíz la normativa que había causado el problema por inconstitucional y se promovieron no solamente preguntas parlamentarias, sino también mociones e incluso la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad. Bien, en Andalucía el Partido Socialista se abstuvo o votó en contra de forma reiterada. Quiero decir, por, quiero decir esto para que quede claro, porque no se ha comportado de forma mimética en otros lugares del Estado. Es decir, lo que sí se ha aprobado... En Baleares, sí se ha aprobado en Aragón, sí se ha aprobado en Navarra, sí se ha aprobado en Euskadi, sí se ha aprobado en Canarias, por poner algún ejemplo, aquí en Andalucía, no solamente no se votó, sino que aquí no conocemos todavía la lista de bienes inmatriculados, porque no se aprobó la moción que se presentó ni la PNL que se presentó en el Parlamento, que para que todo el mundo la conozca era exactamente igual que la que se aprobó en el Congreso de los Diputados, es decir, no se movió una coma y, sin embargo, aquí el Partido Socialista Obrero Español se, se abstuvo. Y no salió adelante. Y eso ha provocado que, por ejemplo, se coartara la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, hasta el informe del letrado, utilizando una maniobra eh, puramente artificiosa para mirar para otro lado y no reconocer que estábamos ante normas inconstitucionales, fue plagiado literalmente por el letrado mayor de Navarra para que no se plantease el recurso de inconstitucionalidad. La consecuencia de todo eso fue que esa norma acabó derogándola el propio Partido Popular. Aquí los presentes estuvimos en Madrid y presentamos un recurso que redacté con mi puño y letra y que depositamos en el Congreso de los Diputados para que 50 diputados y diputadas libres se atrevieran a plantear un recurso de inconstitucionalidad. Y no se hizo. La consecuencia de no hacerlo fue, repito, que el Partido Popular las derogó. Y al matar la norma, mató la posibilidad de recurrirla. Muerto el perro, muerta la rabia, generando lo que hemos denominado una amnistía registral y consolidando, al menos aparentemente, el mayor espolio matrimonial eh, perpetrado en, en España. Por eso digo que mi sensación es contradictoria. Me siento feliz, cómo no, por encontrar un, un ejército como vosotros y vosotras, capaz de defender el sentido común y la laicidad, que, como ha explicado el presidente, no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente de Estado. De hecho, y permítame esta brevísima reflexión, a mí me parece de extraordinaria gravedad que al final se acabe asociando la laicidad solo con la izquierda. El gravísimo problema que tenemos en España es no tener una derecha republicana, laica y federal. Esa anomalía es la que, en, en gran medida, está provocando que el nacionalcatolicismo no se haya ido jamás y que hoy esté eh, colgando de los balcones de forma, en muchas ocasiones, casi pornográfica. Dicho esto, eh, y compartiendo con ustedes un poco estas sensaciones contradictorias, yo creo que, que convendrán también conmigo en que el, este empoderamiento progresivo permitido, especialmente a partir del 98, pero ya se sabe que forma parte de los acuerdos, de nacimiento del propio Estado democrático después de esta segunda transición, la Iglesia, a fecha de hoy, es como una especie de como una especie de tenia en las entrañas del Estado. Y creo que todos somos conscientes del enorme grado de parasitismo de la jerarquía católica para sobrevivir. Y necesita, y eso lo hemos comentado y compartido muchas veces Ángel Munarriz y yo, la necesidad de un Estado muy débil, muy débil, para que la Iglesia, como jerarquía y como estructura, sea muy fuerte. Eso es conocidísimo y estoy delante de un grupo privilegiado de personas que lo sabe, lo tiene somatizado y lo puede defender con razón y corazón. Pero lo que a mí me parece más grave es que el espolio de las inmatriculaciones va más allá, va infinitamente más allá. Porque ya no es una cuestión de parasitismo. No es que nos encontremos ante una tenia o una sanguijuela. No, es que se han convertido en Estado. Es que ahora mismo la Iglesia y el Estado son o vuelven a ser hermanos y ameses cosidos por el bolsillo. Porque el expolio de las inmatriculaciones supone el haber arrebatado a todas y todos dominio público. Es decir, que hoy somos infinitamente más pobres que antes. Y la jerarquía católica es infinitamente más rica que durante el franquismo. ¿Por qué? Porque durante el franquismo, Iglesia y Estado eran la misma cosa y hoy formalmente no. Y sin embargo, la jerarquía católica hoy ya no posee, sino que es titular del 80% del patrimonio histórico español. ¿Eso qué significa? Que es infinitamente más poderosa que el resto de las jerarquías católicas del resto del mundo y probablemente, y creo no equivocarme, con mayor riqueza patrimonial que el, que el mismísimo Estado Vaticano. ¿Y eso por qué? ¿Para qué, quiere la, ¿Para qué quiere la Iglesia Católica tantísimo patrimonio? ¿Para venderlo? Pues sinceramente creo que no. Que en puntualmente sí, de acuerdo, que pueda ser negocio en determinado momento, por supuesto, pero no es eso. Lo único que pretenden es perpetuarse. El único horizonte de la jerarquía católica es la eternidad. Y la única forma de hacerlo es apropiándose de bienes ad eternum. Y eso lo ha hecho gracias a una maniobra jurídica que trasciende del escándalo económico, incluso del escándalo social. Porque, claro, tú abres la Constitución y te dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Bien, pues no es de derecho, porque no merece llamarse así un Estado que consiente ilegalidades en masa. Y la ciudadanía fue capaz de rebelarse cuando hombres y mujeres se tiraban por los balcones porque antes de que le quitaran la casa preferían quitarse la vida. Y aún así, la normativa que regula, por ejemplo, la cuestión de la vivienda parece casi intacta, pero no ha habido ni una coma para modificar las razones y las consecuencias derivadas de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Y eso sí que nos invita a reflexionar. El único hito a nivel estatal es la PNL aprobada en el Congreso exigiendo conocer el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. El único. Hay mucho más hito en parlamentos autonómicos y hay hito en determinados ayuntamientos, especialmente el de Córdoba. Cuando desde la plataforma Mezquita Catedral y desde la ciudadanía empezamos a dar a conocer las apropiaciones de plaza, caminos, calles, etcétera, fue el alcalde del Partido Popular el que promovió una moción para conocer los bienes inmatriculados en Córdoba y se aprobó por unanimidad. Y desde entonces hasta hoy, nada salvo un informe de un extraordinario valor, ¿eh? simbólico, pero con un, una escasa trascendencia jurídica. Esa es la realidad. Repito, el único hito es una PNL, que obliga al Gobierno, entonces de Rajoy, a hacer pública la lista de bienes inmatriculados. En el verano del año pasado, a bombo y platillo, se anunció que esa lista se iba a hacer pública. Hoy lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que el Gobierno fue a negociar con el Vaticano para no filtrar esa lista, generar una especie de, de, de comité bilateral, para saber cuáles pertenecen a la iglesia y cuáles no. Es decir, se dirán, dicho en pocas palabras, no vamos a saber cuántos bienes matriculados hay. Sospechamos desde las plataformas que podemos rondar aproximadamente entre los 70.000, voy a repetirlo, porque eh, cuando en un cara a cara con Barrio Canal, con el portavoz económico de la Conferencia Episcopal, reconoció 40.000, desde entonces hasta hoy podemos hablar con total... De certeza de que son muchos más de que son muchos más porque los datos de los que disponemos donde sí se pueden conocer al final nos dan la imagen de que estaríamos rondando aproximadamente unos 70.000 bienes es un escándalo de tal tamaño de tal magnitud que ha sido moneda de cambio del propio gobierno probablemente, y esto es una opinión personal probablemente a cambio del silencio en la exhumación de Franco ese es el precio el Vaticano calla y, a cambio, nosotros no vamos a dar la lista total de los bienes inmatriculados. Y eso es especialmente grave por una razón. Porque Si eso se está haciendo es porque se está negociando con la nulidad de pleno derecho y se está negociando con el dominio público. Y esa es la raíz del mal. Así que permítanme, porque aunque sé que este foro es un foro cualificado, es decir, no es normal... Eh, que yo eh, en este caso cuente las razones del, de, la, de la problemática cuando eh, probablemente estéis cansados y cansadas de leerla, pero permítanme que lo vuelva a repetir, aunque sea de una forma muy resumida, para que todo el mundo lo entienda. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué ha generado este escándalo inmobiliario sin precedente? Pues lo ha ocasionado dos errores. El primero, unas normas que debieron ser derogadas y en segundo lugar, unas normas que nunca se han aprobado que no existen. Las normas que se tenían que haber derogado son unas normas de raigambre pre-franquista, pero que realmente explotan durante el franquismo cuando convierten la posesión, la posesión, la tenencia, el poder poseer este vaso, en un reconocimiento de dominio, en un reconocimiento de propiedad. Eso es un hecho sin precedente. No es lo mismo tener inscrito en el registro que yo poseo este vaso a decir que este vaso es mío. Y eso ocurre cuando eh, hay una reforma de la ley hipotecaria y se dice que la posesión ya no es inscribible. A partir de ese momento, el, el certificado de un obispo actuando como administración pública, repito, en un estado integrista y confesional como el franquista, valían como título de dominio para poder inscribir bienes. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia empieza a inmatricular bienes con muy baja intensidad, la mayoría para regularizar problemas del listado de, de, de la desamortización que, por razones de tiempo, no puedo explicar. Pero quiero que sepan que ya durante el franquismo la jerarquía católica inmatriculó muchísimos bienes, que tenemos la certeza de territorios del Estado, especialmente Euskadi o Navarra, donde el número de bienes inmatriculados durante el franquismo es especialmente elevado. También bienes de culto. Pero la primera gran explosión de inmatriculación de bienes se produce cuando el Partido Socialista accede al poder en 1982 aproximadamente. Eso no quiere decir que no hubiera también inmatriculaciones después de llegar a la democracia. Sí, pero ocurre precisamente ahí. Y ahí quiero que sepan que la jerarquía católica empieza a inmatricular bienes y también inmatricula bienes de culto. Y lo hace, o de forma descarada, por ejemplo, los que se han, lo, que, lo que hemos descubierto, en, por ejemplo, en Zaragoza, algunos documentadamente públicos, como San Juan de los Panetes, que han tenido que devolver, pero aquí en Córdoba se matriculó, aquí al lado, la plaza de la Fuensanta. eso ocurrió en 1987, repito, 1987, y se inmatricula de la siguiente manera, casa parroquial, jardines y otras dependencias. En el concepto otra dependencia venía la iglesia y una plaza de 4.400 metros cuadrados. Y ese hecho no es un hecho aislado en Córdoba, es un hecho generalizado en todo el Estado. Pero supongo que saben que la verdadera explosión ocurre en 1998. La llegada de Aznar y la complicidad, el vínculo, casi el cordón umbilical con la jerarquía católica hace que derogue un artículo del reglamento hipotecario, un artículo pequeñísimo, que podía derogar solo el Gobierno por ser un reglamento, que decía que los templos de culto no accedían al registro y no accedían por la consideración histórica, en la mayoría de ellos, ojo, eh, en la mayoría de ellos, de bienes de dominio público. Y utiliza el argumento de que eran normas inconstitucionales. Lo que estoy diciendo es muy importante, porque no necesita de ninguna declaración judicial, no necesita de ninguna declaración del Tribunal Constitucional, lo hace... El Gobierno, por sí mismo, lo hace sin consultar con nadie y el argumentario es que era una norma derogada por inconstitucionalidad sobrevenida porque vulneraba el principio de igualdad con otras confesiones religiosas. Lo repito, el argumento es el que podríamos y deberíamos utilizar y debería utilizar la clase política y jurídica para derogar esas normas que han permitido el escándalo. ¿Por qué es la Iglesia una Administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No. En consecuencia, esa norma es flagrantemente inconstitucional. En el 2001, la Dirección General de los Registros del Notariado hizo algo más, dio un paso todavía más adelante. Repito, 2001, después del reglamento que deroga el, la prohibición de la inscripción de los templos de culto. Y dice, respecto de la prohibición de un templo en el que una registradora dice yo no lo inscribo, estoy hablando de 1997 no lo inscribo porque hay una norma que me prohíbe inscribirlo y dice la Dirección General de los Registros de Notariado años después, no, no, tenías que haberlo hecho porque esa norma es inconstitucional si lo dice la Dirección General de los Registros de Notariado respecto de esas normas, también debería y podríamos argumentarlo para derogarlo hoy pero es que tenemos otro argumento más Especialmente grave. Dos sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que reconocen que esta forma de acceder al registro vulnera la Carta Europea de los Derechos Humanos porque se le priva, en este caso, a todas y todos nosotros de las garantías básicas de transparencia. En consecuencia, hay argumentario jurídico suficiente para que se puedan declarar nulas de pleno derecho esas normas. Escuchen bien, porque esto es muy importante. Si no lo hiciéramos así, estaríamos convalidando una y otras no. Es decir, no podemos eh, revertir todo el escándalo yendo bien a bien. Porque si reclamas uno y otro no, estás convalidando el que no has reclamado. Si el Gobierno reconoce el dominio de algunos sí y de otros no, está convalidando la legalidad del acceso de todos esos bienes. Y eso es intolerable. Es intolerable porque el artículo 1 de la Constitución dice que vivimos en un Estado de derecho, no en un Estado de derechas. La segunda parte es también muy importante. No solamente hay que arrancar el árbol que está enfermo, es que hay que sembrar un árbol nuevo. ¿Cuál es el segundo gran problema? Es que España no ha regulado jamás, salvo en puntualmente en, durante la Segunda República, cuáles son los bienes de dominio público de índole religiosa. Eso es muy grave. Claro, es que son de dominio público, pero ¿por qué? ¿Y cuáles? Tenemos que saber por qué y cuáles que es una tarea que sí se ha hecho en Francia, que es una tarea que sí se ha hecho en Alemania, es una tarea que incluso se hizo en Portugal de común acuerdo entre el Estado de Portugal y el Vaticano. En 1940 el dictador Salazar acuerda con el Vaticano decir que los bienes de extraordinario valor, de trascendencia histórica y cultural, pertenecen al dominio público. Bien, España no lo ha hecho. Y el no hacerlo ha sido la segunda causa del mal. La aprovechar el limbo jurídico a partir de la Constitución del 78. Es decir, la mezquita de Córdoba, la giralda de Sevilla, o esta, esta ermita, o este convento, ¿por qué es de dominio público? ¿Por qué? Es decir, hasta 1998 existía una presunción. La presunción es que, como no pueden acceder al registro, es porque se entiende que son bienes de dominio público. Repito, que no son de nadie porque nos pertenecen a todos. El dominio público, escuchen bien. No es un afán de apropiación del Estado. El dominio público es un título de intervención. Declarar que un bien es de dominio público no es para que pertenezca como si fuese una propiedad privada del Estado. No, no, no, no. Es para sacarlo del comercio. Porque la mejor forma de protegerlo es que no pueda ser objeto de negocio jurídico por los particulares. Si hay una nota que define un bien de dominio público es que es un bien extra-comercium. Y yo espero que todos los que estén aquí presentes... Vamos a convenir en que la mezquita lo es, ¿no? Y la giralda también, ¿no? ¿O es que van a vender la giralda? ¿Van a vender la, la mezquita? ¿La van a vender? Yo creo que no, pero ahora pueden. ¿Que es un bien de interés cultural? Sí. ¿Que es especialmente protegido? Sí. ¿Que tiene, un, un por, por sus características históricas, tiene un una especial, digamos, aparato normativo? En el caso de la mezquita, no. En el caso de la mezquita, no. Es asombroso, ¿eh? Es asombroso, ¿eh? el caso de la mezquita, yo lo explicará a Miguel, mientras que en el siglo XXI y en las democracias modernas las economías tienen que estar en urnas de cristal, las economías de la mezquita están todavía en las catacumbas y el dinero que genera es del mismo color de las sotanas que lo gestionan. Y, y esto... En consecuencia... En consecuencia... Eh, para solucionar el problema como ciudadano, como ciudadano, yo suelo decir una cosa que quiero compartir hoy también con vosotros, y es que ciudadano y político es la misma palabra en griego y en latín. El ciudadano es el que pertenece a las cívitas y el político es el que pertenece a la polis. Que hemos sido políticos y ciudadanos los que hemos abierto una brecha enorme entre esos dos conceptos y que la única forma de combatir lo que está ocurriendo es volvernos a unificar. Es decir, que los ciudadanos se comporten como políticos y los políticos como ciudadanos. La única forma de conseguir el que reviertan los bienes es una solución global. Esto es una cuestión de Estado. Y hay que declarar la nulidad de todos los bienes inmatriculados mediante una orden ministerial o mediante un reglamento, acatando sencillamente la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y utilizando el mismo argumentario que utilizó Aznar para derogar la anterior, el mismo argumentario que la Dirección General de los Registros del Notariado, pero a la vez, igual que hicieron políticos que sí estuvieron a la altura de su historia, como lo de la Segunda República, redactar una ley de patrimonio cultural, de índole religioso, para que lo que nos ha pertenecido siempre nos siga perteneciendo para las generaciones futuras. Muchas gracias. Antonio Marino se ha ajustado perfectamente al tiempo y eso que nos hubiéramos quedado escuchando, estoy segura que todos vosotros pensáis lo mismo, mucho más. mucho más Pero vamos a dar paso también a, a Miguel Santiago, otro córdobés, también profesor, eh, presidente de la plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos y Todas, licenciado en Ciencias Biológicas y Teólogo, impulsó la creación de la Escuela Teológica para Laicos de Córdoba, asesor de la Cátedra eh, ...de interculturalidad de la Universidad de Córdoba desde 2008. Su currículo profesional es también extensísimo. Yo voy a dar unas pinceladas para los que no lo conozcáis. Destaca su labor social con personas ancianas, enfermas y, y, y enfermas psíquicas. También es dinamizador de diferentes grupos juveniles... ...participando en el Grupo de Reflexión Centro Cultural y Estudios de Cultura de, y Cultura CEICU... ...sobre temas sociopolíticos de corte progresista... En 1990 viaja a Perú y funda el Comité de Solidaridad de América Latina en Córdoba y a partir del 95 comienza a desarrollar responsabilidades de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía, siendo presidente desde el año 2000, observador para, para los derechos humanos en, en Chiapas, cofundador y actual presidente de la Asociación cuyo objetivo es la integración sociolaboral de los jóvenes inmigrantes y autor de numerosos artículos sobre derechos humanos en el diario Córdoba y otros medios de comunicación. Es articulista, conferenciante, bueno, en fin, las personas de Córdoba, para las personas de Córdoba es sobradamente conocido y de lo que nos va a hablar eh, ahora es en ca su calidad de presidente de la plataforma Mezquita. Le doy la palabra cuando quiera, Santiago. Miguel. No sé, es que creo que no funcionaba. Bueno, gracias Asun por tu presentación y me uno a lo que mi gran amigo Antonio Manuel planteó en un principio. Estamos en este barco hace ya tiempo y no solamente hemos puesto una mejilla, sino las dos cuando ha hecho falta, ¿verdad? Y lo que haga falta, acompañados con, con este gran grupo humano, pues podemos ir a cualquier sitio, evidentemente, y conseguir esos objetivos de Europa Laica y de cualquier otro colectivo que luche por un Estado Democrático y de derecho, como supuestamente debería ser el nuestro. ¿no? Dale las gracias a Europa Laica, una vez más, por la confianza que deposita en estos ponentes para poder expresar pues, nuestros planteamientos ¿no? y de nuestros colectivos correspondientes. Eh, y también, poder pues, dar las gracias a este público de hombres y de mujeres que estáis aquí, pues, para, pues, para poder indiscutiblemente compartir una jornada. Reivindicativa, comenzando con las matriculaciones. Yo voy a hacer dos, mi intervención va a tener dos partes. Una parte voy a hacer un recorrido histórico por la mezquita, un atrevimiento de un biólogo, si fuera historiador no sería tanto, pero me voy a atrever, eh, eso es mi atrevimiento. Antonio Manuel sabe cómo es, ¿no? Que somos bastante atrevidos y nos metemos hasta en los charcos. Vamos allá. Me imagino que esto es para darle al cacharrito, ¿no? Mirad, la historia comienza con un gran solar. Nuestra mezquita está en uno de los solares históricos, no digo más importante de Córdoba, sino de Europa y prácticamente del mundo. Hay un escrito muy bonito de un, de un escritor árabe que ya habla en la Alta Edad Media de que existía ahí una gran hondonada, un gran solar en el que posiblemente construyeran un gran monumento al gran dios, al dios altísimo. Fijaros que ese solar ha sido tan importante que a lo largo de la historia ha habido más de un mito que ha querido apoderarse de él. Desde los romanos, pasando por la religión judía, también pensaban que podía haber habido ahí una sinagoga. Llegando al mito de, de la Basílica de San Vicente, un mito que quiere arrojar un paralelismo entre Damasco y Córdoba, pero no quiero entrar en él por falta de tiempo. Mitos como el de Olague, cuando plantea que la mezquita eh, fue de alguna manera utilizada para después pasar del culto arriano al culto musulmán. Bueno, pues fijaros que eh, mitos sobre el gran solar nos podemos encontrar a lo largo de la historia. Posiblemente el romano sea el más... El que podemos plantear de alguna manera una probabilidad mayor de que sea científicamente correcto, porque aquí estuvo el gran puerto de Córdoba y siempre en las zonas portuarias se construía un gran templo dedicado sobre todo al dios Jano. Lo que sí fue real, y no hay ningún mito, es esta maravilla del mundo. El faro del arte musulmán, nuestra mezquita de Córdoba, construida a lo largo de dos siglos por los mejores políticos que Europa pudo tener en ese momento, la dinastía de los Omeyas. Desde Abderramán I, cuando llega a mitad del siglo VIII, hasta la dinastía que se convierte en califa en el califato de Córdoba con Abderramán III, a Hakan II, y después, aunque fuera un dictador, pero realmente amplió la mezquita como fue Almanzor y la convirtió en ese gran monumento de cerca de 25.000 metros cuadrados. Un lujo, una maravilla de todos y de todas de los que nos podemos sentir verdaderamente impresionados y felices. Llegaron los, lo, llegaron los castellanos, nos conquistan los castellanos, nos conquistan. Por favor, vamos a obviar el término reconquista, ¿vale? Nos conquistan los castellanos de la mano de Fernando III. Igual que Fernando III va conquistando hacia el sur al Andaluz, por la parte andaluza, Jaime el Conquistador no es el Reconquistador, sino Jaime el Conquistador va conquistando hacia el sur todo el Levante. Bien, fijaros un detalle importante. La originalidad de la mezquita fue respetada durante dos siglos y medio. La dinastía de los Trastámaras no quería que se pusiese un dedo en ella. El mismo Alfonso X el Sabio, fijaros, que plantea dos disposiciones en las que manda tanto a los, árabes, los musulmanes que viven en Córdoba como a los cristianos que viven en Córdoba para que dediquen parte de su tiempo a la conservación de su joya de la corona. Para todos los Trastámaras, desde Fernando III, esto fue la joya de la corona de los reyes castellanos. La gran mezquita de Córdoba, la única que se mantuvo en pie de todas las mezquitas aljamas de Al-Ándalus. Y la única que se mantuvo en pie de la ciudad de Córdoba porque las demás mezquitas menores fueron convertidas en las diferentes parroquias. Le llamo un viaje de ida cuando ya a partir del siglo XV la Iglesia empieza a ingerirse de una manera determinante sobre los planteamientos de los Trastámaras. Y va a ser precisamente un obispo, Íñigo Manrique, a final del siglo XV, el primero que plantea una intervención decisiva sobre el monumento, construyéndose la primera catedral. Porque, ojo, la Mezquita de Córdoba no tiene una catedral. La Mezquita de Córdoba tiene dos catedrales. La actual capilla de Villaviciosa, que la mandó construir el obispo Íñigo Manrique, bueno, le pidió permiso a la reina Isabel la Católica. La reina Isabel la Católica, con todo lo católica que era, mantuvo esa tradición de los trastámaras y no quería que le tocasen tampoco la mezquita. Fijaros, ella no quería que le tocasen la mezquita. Al final aceptó y permitió que se construyese esa pequeña iglesia que actualmente era la capilla de Villaviciosa, para que si ese obispo se sintiese más católico, se sintiese más a gusto con el espacio y pudiese decir allí las misas. Pero el golpe definitivo en ese gran viaje de ida, de salida hacia adelante, hacia convertir la mezquita en que todo sea una catedral y cristianizarla hasta el último rincón, fue un golpe decisivo que dio otro obispo a principios del 16. Fijaros, en toda esa época había una fiebre enorme en Europa. Se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Todos los papas estaban consiguiendo dineros a expuertas para construir sus grandes catedrales a raíz de la Basílica de San Pedro. Se estaba construyendo la Catedral de Sevilla sobre lo que fue la Mezquita Aljama de Sevilla. Se estaba construyendo la Gran Catedral de Granada sobre lo que fue... La gran mezquita aljama de Granada, porque todas las catedrales actuales se han construido sobre las antiguas mezquitas aljamas. Lo que no hicieron ellos, ellos no construyeron nunca sus grandes mezquitas sobre restos de antiguas iglesias. No está documentado por mucho que ellos intenten hacerlo ver. ¿no? Bien, y fue otro obispo, Alonso Manrique, sobrino de Íñigo Manrique, curiosamente, y muy amiguito del emperador Carlos V., el que pretendió cargarse la mezquita y construir una gran catedral. El pueblo de Córdoba se levanta, se levanta encabezado por su gran corregidor de la Cerda, que precisamente esta calle se la dedicaron a Luis de la Cerda, precisamente porque fue un alcalde, Hay qué pena que no haya Luis de las Cerdas ahora en pleno siglo XXI Europa Laica! ¿eh? Que acompaña a Ito y vamos a estar con alcaldes como Luis de la Cerda, para constituir un verdadero Estado de Derecho. Y se levantó con todo su pueblo. Y eso hizo que el crucero se levantase, bueno, no y lo hizo él, sino que al final el mal fue el menor posible. Y construyeron en el corazón de la mezquita la segunda y definitiva catedral. Y fijaros, no lo pudo hacer Alonso Manrique. Igual que no lo pudo hacer Íñigo Manrique. Íñigo Manrique construyó la primera catedral, ¿sabéis por qué? Porque se lo permitió la reina Isabel la Católica. Alonso Manrique construyó la segunda catedral, ¿y sabéis por qué? Porque se lo permitió el emperador Carlos V. ¿De quién es la mezquita? ¿De la iglesia o del Estado? Con estos datos históricos. ¿De quién es la mezquita? ¿De la iglesia o del Estado? Aquel antiguo Estado monárquico, hoy actual Estado de derecho. En ese viaje de ida, si fuera poco, el gran crucero de la catedral, a la mezquita se le hizo una estructura de capillas a todo lo que es su perímetro. Más de 50 capillas se fueron construyendo a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. Llegó a tal situación ya el poderío que ejercía esa cristiandad sobre la mezquita, esa mal entendida cristianización que no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, dicho sea de paso, que hasta incluso en el siglo XVIII se encalaron los arcos de la mezquita para olvidar toda esa originalidad andalucía del monumento. Y se pusieron lucernarios por toda la mezquita para que entrara la luz y romper ese ambiente tan propio, que tienen las mezquitas para la oración musulmana. No querían saber absolutamente nada de ello y se llegó al máximo en el siglo XVI cargándose ese símbolo de los colores blanco y rojo propio de lo cromático de nuestro gran monumento. Pero mira por dónde apareció el siglo de las luces y parece que también llegó alguna que otra luz Complicado, pero llegó alguna contraluz luz también aquí a España y a Córdoba en concreto. Y en el siglo de las luces, a partir del siglo final del XVIII y sobre todo del XIX, hubo curiosamente obispos, y todo hay que decirlo para que después no digan que somos, tenemos un discurso muy unilateral, no, no, no, tenemos que reconocer la historia. Hubo obispos ¿eh? ilustrados que devolvieron el esplendor, bueno, a través, evidentemente, de todas las ayudas correspondientes, fijaros, devolvieron el esplendor, intentaron devolver el esplendor de lo que fue el gran monumento andalucí, el gran faro andalucí de todo el mundo árabe y musulmán de Occidente. Ahí tenemos el Mirab. El Mirab estaba cubierto en el siglo XVIII. En el siglo XVII había un retablo enorme, era la capilla de San Pedro. El Mirab no se veía. Se deterioraron las dovelas del mirab, esas dovelas impresionantes que podemos ver que decoran el mirab. Y un obispo de principio del 19 mandó quitar ese retablo, mandó que se restauraran las cúpulas del mirab, mandó también que se retirasen un gran retablo que estaba cubriendo todo lo que es el frontal de la capilla de Villaviciosa. Esos bellísimos arcos angre angrelados de nuestro gran arte califal y musulmán. Por lo, por lo tanto, le llamo viaje de vuelta porque querían volver a los orígenes, a la identidad, a la genética del monumento. Míralos, ahí están todos juntos y les llamo nuevo viaje de ida, viaje ultraconservador. ¿Qué daño ha hecho Juan Pablo II? Porque Juan Pablo II, el gran... Art actor que encandilaba a tanta gente, curiosamente, fue el que se carga el Vaticano II. Y todo este grupo de señores es la consecuencia de Juan Pablo II. Todos aquellos intentos de Tarancón y eso que Tarancón es que fuese tampoco, vamos a ver. Los jerarcas católicos nunca han sido de izquierdas ni progresistas, como muchos han sido conservadores. El problema que tenemos es que ahora han pasado de conservadores a ultraconservadores. Tarancón era conservador. En tiempos de Tarancón aquí había un obispo, Infante Florido, que era conservador. Yo fui muy crítico con Infante Florido. Pero a partir de hace 20 años llegaron a estos ultraconservadores un trío de ultraconservadores. Primero, Javier Martínez actual arzobispo de Granada, ¿lo conocéis? El caso de los Ramones, puede ser, los Romanones, entre otras muchas cosas, evidentemente. Después vino un obispo, uf, muy listo, ese fue el que planteó, ¿eh? lo hemos hablado mucho, Antonio Manuel, con Aznar y con toda esta gente, cuando era secretario secretario el que llevaba el tema del patrimonio, ahí con el opus empezaron a cambiar, ya dijeron, vamos a dar el golpe definitivo en el año 98 y cambiar ese pequeñito artículo, pero muy, que ha generado mucho dolor, como ha planteado espléndidamente nuestro amigo Antonio Emanuel. ¿Eh? El obispo Asenjo, actual arzobispo de Sevilla. Hay que ver lo que ha dado Córdoba, ¿eh? cómo han ido desde Córdoba subiendo a costa de la mezquita estos señores obispos. Y ya en el último que llegó, el del trío, en el 2010, llegó Demetrio Fernández. Si los anteriores. Sobre todo acenjo había inmatriculado, fue el, el inmatriculador. Además, le podemos llamar históricamente el obispo inmatriculador. Por donde pasa, lo primero que hace es inmatricular. Llegó a Sevilla y ¿sabéis lo primero que hizo? Perfecto, un punto positivo para todos. Llega a Sevilla e inmatricula a la Girarda. En Córdoba inmatricula en el 2006. Pero antes hubo un buen proceso. Fijaros que en Córdoba, como en todo el mundo... En el año 2001 fueron las torres gemelas aquella aquel problema ¿no? mundial que tuvimos no en el año 2004 hubo un colectivo musulmán de Córdoba ¿eh? Eh, en el que pedían, querían pedir hombre, un rezo compartido dentro del monumento de una manera tan pacífica una gente Mansur Escudero una gente tan humanista tan pacifista que querían realmente compartir la fe con su gente de otras religiones, la interculturalidad, la interreligiosidad. Y eso lo aprovecharon los obispos en la primera mitad del siglo XXI, de, de, de la primera década del siglo XXI, ¿sabéis para qué? Pues para organizar una estructura de lenguaje que dijese a la, un, un relato para demostrar algo fundamental. Y es que antes de Mezquita fue catedral. Y montaron, y montaron el Museo de San Vicente diciendo que todos los restos del Museo de San Vicente provienen del subsuelo de la mezquita. Y fijaros qué cosa más curiosa. Don Manuelito cumplido el que en los años 70 decía, mi querida mezquita, en que en los años 70 defendía con tanta pasión la obra andalusí Sin embargo, cuando se puso a las órdenes de este trío de obispos, escribe el libro que se titula la Catedral de Córdoba, ya no hay mezquita que valga. Y Nieto Cumplido, él mismo dice en ese libro que de todas las piezas que hay en el Museo de San Vicente, que el objetivo es decir que antes fue catedral que mezquita, solamente tres piezas se encontraron en la zona, el mismo Nieto Cumplido. Si fuera poco, excavaron la zona de derramar primero y encontraron los restos a tres metros de unos mosaicos. Ningún, cientí ningún científico se atreve a decir que eso es la capilla de San Vicente. Pero fijaros cómo van haciendo el relato, poquito a poco, para demostrar y hacer ver al mundo entero de que antes que Mezquita fue catedral. Fijaros en el 2010, a dónde llegan ya. Desaparece incluso hasta en los carteles, desaparece incluso hasta en cualquier indicador que ya no es mezquita, que es solamente la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Lo que os dije antes, ¿veis lo que se descubrió? Si vais a la mezquita, hay... Está cubierto eh, y se ve y además ellos ponen su placa para que quede constancia de que ahí estaba San Vicente, pobre Feli Hernández en pleno siglo XX que intentó descubrir la capilla de San Vicente y se quedó frustrado porque no la encontró por ningún sitio. Eh, y sin embargo ahora nos quieren hacer ver. Y que esta Universidad de Córdoba, mis queridos amigos y amigas, que esta Universidad de Córdoba y se sabe quien pueda porque nuestro Antonio Manuel es de la Universidad de Córdoba, pero que esta Facultad de Filosofía y Letras permita que se siga diciendo y que haya un cartel en la misma mezquita catedral que sigan diciendo que eso es la Basílica de San Vicente. ¿Qué le está pasando a la Universidad de Córdoba? Pero si es que no tienen no tienen fin, fijaros, el Muro de la Quibla, el muro de la quibla, que es el muro más importante de cualquier mezquita, porque es donde se abre el birra, el nicho de la oración, el lugar donde todos los musulmanes miran cuando hacen la oración. Fijaros en, en qué están convirtiendo el muro de la quibla. Lo están llenando de cuadros, lo están llenando de santos, hasta el mismo fascistol que tendría que estar en medio del coro de la catedral, y eso sí es verdad, el coro de la catedral que está en el corazón de la mezquita, Fijaros dónde lo han puesto. ¿Veis? Al lado del Mirraba, ahí se ven perfectamente la maxura, lo estoy viendo a mano izquierda. Nuevo viaje de ida, exposiciones invasivas. Todos los meses, todos los trimestres, a cada momento, nos invaden la mezquita de Córdoba con exposiciones sin orden ni concierto sin que haya una gestión seria por parte de la administración que diga lo que hay que hacer, lo que hay que exponer y lo que no hay que hacer. Hasta ponen carteles anunciando el corpus o cualquier otra actividad en los muros de la mezquita. Unos muros del siglo X, del siglo IX, del siglo VIII, dependiendo de la zona donde lo expongan, y les da igual y lo ponen con tornillos, y les da igual. ¿Y dónde está la Junta de Andalucía? ¿Y dónde está la delegación de cultura de la Junta de Andalucía responsable del patrimonio de todos los andaluces y de todas las andaluzas para permitir todos estos disparates con el monumento? Y ya, lo último es cuando el año pasado nos levantamos las cordobesas y los cordobeses, montando los palcos, en los mismos paramentos de la Mezquita Catedral cuando se consiga hace dos años que fuese carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba. Pero nosotros como plataforma Mezquita Catedral lo que denunciamos es que no se pueden permitir, fijaros, hasta las mismas estructuras están metidas en las propias piedras del monumento. Y eso lo permitió el Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Cultura, y la Consejería de Cultura no tuvo ningún informe para montar ese tipo de estructuras y tuvieron que ir los responsables de Cultura y decir, ¿pero qué se ha hecho aquí? ¿Pero qué tenía que haber hecho Cultura? Haber inmediatamente obligado a desmontar ese daño antes de que hubiese comenzado la Semana Santa de Córdoba. Bueno... Y la mezquita, nuestro, nuestra plataforma ciudadana, desde el año 2014, dijo basta ya a todos estos atropellos. Nos juntamos un grupo de gente, gente ciudadana, evidentemente, nos plantamos hasta en defensor del pueblo, porque somos gente ciudadana, y le dijimos al defensor del pueblo andaluz que teníamos que empezar a movernos para evitar todos estos males inmatriculación, mala gestión, haberle quitado el nombre al monumento. E hicimos, extend, lo extendimos por todo el mundo. Fue una de nuestras claves importantes. Lo hicimos universal, porque universal es nuestro monumento. E hicimos el gran faro de la mezquita de Córdoba a nivel mundial. Y como antes comentó el, el, el compañero, entre 400 y 500 mil firmas recogimos apoyando de que se des, para que se devolviera el nombre al monumento, para que hubiese una gestión profesional y compartida y para que se retirase la inmatriculación del mismo. Y la plataforma durante estos cinco años está luchando sin parar. Hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado en el Parlamento del Estado, acompañando después a todo lo que es la estructura, incorporándonos a la plataforma estatal, recuperando, porque ojo, la Mezquita Gateda y la Plataforma de Navarra son las originales de toda esta lucha, las dos plataformas hermanas, y a partir de ellas empezaron a aparecer el resto de, de, de plataformas. Hoy aquí hay, hay miembros de la plataforma, el mismo Antonio Manuel, Aris y otros miembros, que pertenecen precisamente a la plataforma Recuperando, para que realmente podamos recuperar todo lo que Antonio Manuel antes nos ha explicado, el patrimonio que es de todas y de todos indiscutiblemente. Y la fuerza de la plataforma es su gente, su gente. No tenemos dinero, aunque decían que nos subvencionábamos con dinero yihadista. Fijaros qué cabeza tienen las criaturas, qué argumentos más sólidos plantean, ¿verdad? Son muy serios en sus planteamientos y en su razonamiento. Igual que cuando vienen por Córdoba ese rosario de catedráticos, que son de un nivel bastante bajito para intentar hacer ver que todo esto es de la Iglesia. Sin embargo, los grandes catedráticos de las universidades, los que son de la Sorbona, o los que proceden de otros centros universitarios importantes del mundo, Alemania, Inglaterra, el mismo Estado español, también hay gente que, se está, que está dando la cara al respecto científica e intelectualmente, está diciendo que todo este relato que acabo de contar es una mentira, evidentemente que tenemos que desmontarlo para recuperar, repito, nuestro patrimonio. Y la única manera de hacerlo es a través de la base, a través de la ciudadanía, a través de la gente, empujando a nuestras políticas y nuestros políticos, los que se lo creen, evidentemente, y los que no se lo creen que son bastantes más, que este patrimonio indiscutiblemente es de todos y de todas. Pues muchas gracias. dos estupendas intervenciones. Eh, nos quedan unos minutos para que hagáis alguna pregunta, si queréis. Eh, ahora voy tomando palabras. Eh, a mí no me queda más que decir que hay un refrán popular que dice lo que es del común no es de ningún, es de todos y todas. Es lo que nos tenemos que aprender. A la, dentro de unos momentos saldremos también en diez minutos a, a hacer un acto reivindicativo que... Eh, para reivindicar la, la plataforma Mezquita. Y, bueno, os ten, tenemos eh, de momento ese tiempo, os doy la palabra. Por allí había levantado la mano. Espera que te, espera que te llevan el micrófono para que se te oiga. Yo, dando la Pero yo, muy breve, porque no tengo tiempo, ¿no? Y después, si hay una mesa sobre la izquierda y la iglesia, pues ahí quiero yo contarles, sobre todo, a los que no sean de Córdoba, los que hemos vivido aquí, porque como muy bien ha dicho la señora Alba Dobla, ella personalmente es muy coherente con su ideología política en cuanto a la religión, pero lo que hemos padecido aquí de Izquierda Unida y del PSOE, ni con Franco, ¿eh? que yo ya tengo una edad, Zorroza Aguilar ni te cuento. Aquí, con la honradez política y personal de señor Anguita, lo que vino detrás, pero en fin, el... Mi amigo Antonio Manuel ha dicho que el dinero de la mezquita es tan negro como su sotana. Y yo, como he sido ejecutivo de Sur y denuncié la quiebra fraudulenta de Cajasur, con lo cual me amenazaron de muerte y me siguen persiguiendo, a mí, a mis hijos y a toda mi familia. Digo que en la etapa que estaba el cura banquero castillejo, fray Langostino, se llevaba el dinero de las entradas de la mezquita en sacos a Cajazur. Después contaré de dónde viene Caja Sur, donde varios empleados de la entidad que estaban dedicados a ello lo contaban y se cambiaban en productos financieros totalmente opacos al portador. No quiero ni contaros a dónde iban a parar algunos de esos cheques al portador. Eso es lo que ha hecho aquí la Iglesia con el dinero. Después contaré lo de Caja Sur. Gracias a la traición sobre todo de la izquierda. Y como ha dicho Miguel Santiago, la izquierda ultraconservadora, la jerarquía, están en todos lados al mismo tiempo. Con Franco, unos metían a Franco bajo palio en las iglesias y otros le estaban organizando la ETA y el Partido Comunista aquí en España. Porque yo he ido con amigos míos vascos a negociar el pago del impuesto revolucionario al, con el párroco de su parroquia. Y ahora en Cataluña están haciendo más de lo mismo. Mitad de las iglesias con la estelada y mitad. Así que pasarán otros 2019 años y ellas seguirán estando aquí. Por culpa de los que los dejan, que es la casta política. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos cuentas. Habían pedido la palabra aquí en primera fila y después en la tercera fila. ¿hay ¿Alguien más que allí ha levantado la mano? ¿no? Este señor, este señor. Vale. Eh, no sé si esto funciona. <risa> eh, no, es, es muy breve. Yo creo que, eh, bueno, uno parte del problema de las matriculaciones y de otros muchos escándalos de este país es el registro de la propiedad. Y entonces yo creo que habría que empezar a cuestionar eh, los registros de la propiedad. Eh, son eh, aparentemente pues, un organ organismos del Estado, pero eh, están privatizados, están en manos de una eh, mafia en definitiva y de la que en cuya cúspide está un señor llamado mariano Rajoy, eh, o M. Punto, eh, Rajoy. Yo creo que eso es parte del problema. Eh, además es una, eh, son unos, es una corporación... Eh, que cuando la ley no, no le conviene no la, no la cumple y que eh, efectivamente el, el origen eh, de esta corporación pues en fin es una casta, en definitivo. Y si yo creo que si no se ataca ese, ese problema, porque no creo que haya eh, otro país donde esté en manos de, una, de empresas privadas, en definitiva. Los registros de la propiedad son una empresa privada y ese es parte de, del problema. El señor de la tercera fila. Luego, luego, luego usted. Buenos días. Vengo de, de Riba hacia Madrid. Y yo quería preguntar, primero daros las gracias por la exposición que nos que nos habéis hecho sobre el tema, que ha sido esclarecedora al 100%. Quería hacer a Antonio Manuel dos preguntas. Cuando presentasteis el recurso para en el Congreso para ver si sacaban 50 firmas para poder hacer el recurso de inconstitucionalidad, me imagino que eh, en, en el año ya estarían toda la izquierda que ahora mismo hay en el espectro político, ¿no? Ah, la anterior. anterior. Entonces, con lo cual solamente estaba el PSOE y RC y, y Esquerra, por llamarlo de alguna forma. Es que, es que no era. Y no conseguisteis con las lo, 50 firmas. O sea, no es que no sabía qué año era para poder visualizar si Podemos también estaba en el... En el vale, de acuerdo. Y ahora otra cosa que, que quería preguntarte, las inmatriculaciones que me dices, que la Iglesia ha reconocido 40.000 inmatriculaciones, pero que pueden llegar a 70.000. Yo quería saber el espacio de tiempo que se ha producido es, esas inmatriculaciones, si es... Desde el, año, desde el año 78 o también contando todo el espectro de, de la época franquista de, para, saber, para visualizar cuándo ha sido el, el, el grueso de, de, de, de las matriculaciones que, que ha dicho. Gracias. Contestamos, contestamos al final, eh, mejor. Sí. Señor de la segunda fila, después Valentín y también me ha levantado la mano por ahí. Vamos a ver. Eh, primero, gracias a los dos por la exposición. Yo no soy de Córdoba, quiero mucho a Córdoba, pero aunque nací en Sevilla me he pasado toda mi vida por ahí. Por ahí. Y entonces, estoy. llevo dos años que he vuelto a Andalucía de alguna forma y estoy recuper quiero recuperar muchas cosas, entre ellos Córdoba. Entonces, gracias, porque me he enterado bastante bien de cómo están más o menos las cosas. Supongo que me faltarán detalles, pero en fin, la idea principal la tengo. Y con esto me ocurrió una cosa con Sevilla. Yo nací cerca del patio de los naranjos y cuando de pronto me entero que el patio donde yo jugaba, donde yo saltaba, corría, ahora es de la iglesia y tengo que pagar para entrar, a mí me dio la sensación de que me quitaban algo mío, personal. Entonces, estoy bastante cabreado con ese tema, pero es que da la casualidad que la gente lo admite, que la gente lo admite, y es un poco la dualidad que tú planteabas. Me pasa como con la Geralda, ahora resulta que se ha descubierto que tiene un color diferente al que siempre había tenido, resulta que no, que es que el que siempre había tenido era el que habían pintado, ¿No? y el que ahora aparece y hay un pequeño movimiento, pequeño todavía, que nos está exigiendo que siga con el color antiguo, no con el nuevo, mejor dicho, no con el que estaba, sino con el que ha aparecido. ¿no? Igual habría que volver a, a esa amortización de Mendizábal, en alguna medida, ¿no? porque si no esto se nos va de la mano. Y sobre el tema de los políticos, me da igual de la índole que sea, miedo. Tienen un miedo pavoroso, Tiene un miedo pavoroso todos, por muchos que hablen de las cosas. Y soy de Izquierda Unida, pero critico Izquierda Unida también. Están cagados. La prueba es que salgo de alcalde en una procesión, porque es que sale mi madre y no la voy a dejar sola. Opinión de un alcalde de una provincia de Andalucía. Entonces, bueno, todo esto que parece un toto revoluto, yo he puesto a negro, nada más. Para mí es importante lo que habéis dicho, es que hay que luchar contra esto, porque luchar contra esto es luchar a favor de la democracia, y si me apuran mucho, a favor de la República. Gracias. Muchas gracias. Había otra, otra persona allí, y Valentín también, allí primero. Si lo pasáis para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la octava fila. Vale. Vale. Eh, por favor, os pido que seáis breves porque tenemos que salir a la torre y A ver, eh, yo soy de la Córdoba del Norte. Sí, claro. Repito, soy de la Córdoba del Norte. Y pregunto, ¿no encontraríamos a un eh, José Álvarez Mendizábal por ahí? <risa> Nada más. Muchas gracias. A ver, por aquí había, habían pedido la, la palabra este señor y después el de la primera fila y ya acabamos. Agradezco ¿eh? el trabajo de jurista que está haciendo Antonio Manuel pero en mi pueblo dice, pleitos tengas y los ganes. Entonces, yo creo que no habría que jugar solamente eh, esa base. Y a mí me preocupa no tanto el pasado, que también, sino el futuro. Eh, desgraciadamente, se habla exclusivamente de eh, la, la sociedad anónima de la iglesia. Pero yo creo que la religión en general juega a varias barajas. La iglesia ya lo hacía en América, pero eh, otras iglesias hacen su mismo papel. Yo me voy, por ejemplo, a Portug perdón, a Brasil, donde había otra manera de hacer las cosas. En ese sentido, yo planteo el laicismo como tal en el que no se admitan las instituciones que juegan a distintos bandos y que terminan unidas. Muchas gracias. Si sí. sí, pasas por, por favor el micrófono aquí a primera fila y ya, y ya acabamos, ¿eh? que tenemos que salir. Está apagado. Ya. Sí, muchísimas gracias a los dos amigos y compañeros ponentes. Eh, yo pregunto, ¿cómo es posible que estemos ahora mismo en esta situación? Eh, Antonio Mano ha hecho un relato histórico de cómo ha ido todo esto, pero no podemos olvidar cosas importantes. Eh, la ley hipotecaria de, del 98, en la que Anáquita, el artículo 206 de, de la ley hipotecaria, lo eliminara, ...no es ni más ni menos que consecuencia de que realmente, anteriormente... ...con mayoría absoluta, el PSOE no hizo absolutamente nada... ...porque el PSOE desde 2002, desde el 82, perdón... ...tuvo mayoría absoluta durante varios años y no hizo absolutamente nada... ...para quitar la de hipotecaria franquista y por tanto devolver los bienes... ...por otra parte, si pensamos en Andalucía, Andalucía ha estado gobernada... ...durante cuatro años por PSOE Izquierda Unida... ...y sin embargo se hizo, no se hizo absolutamente nada... Después estamos hablando de, de Rodríguez Zapatero, que también tuvo una mayoría 2004, 2008 hasta 2011 y tampoco se hizo absolutamente nada, sabiendo desde el gobierno que se estaban inmatriculando bienes tan importantes como fincas, como garajes, como pisos, y no solamente eran las la zonas de, de, de culto de la iglesia, sino que también eran bienes Públicos, bienes que realmente pertenecían a todos. Bienes de campo, bienes de camino, bienes de plaza, etc. ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esta situación porque ha habido una clase política que no ha estado vendiendo a la Iglesia Católica. Muchas gracias. Bueno, eh, que, si nos da tiempo a contestar. En un... No. Pues eh, vamos a salir os pido a todos.